Domingo 18 de Abril Salimos en busca de arte callejero y murales en Ushuaia Vamos a recorrer un poco la urbe fueguina Salimos de la naturaleza para mostrarles un poquito más de la ciudad en la que vivimos Es muy probable que este video tengamos que hacerlo en dos, tres, cuatro partes No lo sabemos porque hay muchísima, muchísima arte dando vuelta Y en distintos sectores Hoy vamos a ir a Pata, así que vamos a recorrer todo lo que podamos Para mostrarles todo el arte que anda dando vuelta en la ciudad Si hay algún mural que no ven en este video y creen que debería estar Déjenlo en comentarios Vamos, vamos. We'll <laughs> be Ahora estamos yendo a un mural que está por Cuanip, cerca de un lavadero Es un mural que me gusta mucho, hace rato que tengo ganas de ir a hacer una foto Pero normalmente en la ciudad es como que uno cuelga Dice, ah, después voy a ir, voy a ir y no va nunca es todo un tema, creo que no sé si en el video anterior o todavía no hicimos ese video Yo fui a sacar una foto de un auto que está estacionado Pero hace un montón y creo que desde que lo conozco a Nico digo que le quiero sacar una foto a ese auto y nunca iba y el otro día fui y es como re común en la gente por ahí que le gusta sacar fotos y eso colgarse y después por ahí vas y ya no está ese momento o esa foto o la luz o se llevaron el auto viejo o pintaron el mural así que también parte de estos videos es para dejar de tener esa excusa de no hacerlo y que vean la otra parte de Ushuaia no solamente la natural Barbijo, nosotros por ejemplo, cuando andamos en calles muy desiertas que no hay nadie, nos bajamos el barbijo porque si no, no podemos ni respirar. Cuando entramos ya a calles muy movidas o vemos gente en la calle, nos subimos el barbijo. Por eso pueden ver tomas donde vamos a estar con el barbijo puesto y otras con el barbijo bajo. Ustedes, ¿cómo hacen con el barbijo? Obviamente, no es lo mismo en Suaya que Buenos Aires u otros lugares. Acá es domingo y prácticamente no anda nadie en la calle, pero siempre, siempre salimos con el barbijo. Ahora estamos en la Cuanip, la calle Cuanip es como el segundo centro de Ushuaia Hay de todo, literal, comercios, supermercados, cosas de iluminación lugares bueno, para comprar comida Si sí lo conocen, si sí han venido a Ushuaia y han pasado por la Cuanip Saben de lo que estamos hablando ¿no? La idea es al final del video dejar también un mapita con el recorrido que hicimos hoy por si ven algún mural que les gustó demasiado y quieren venir a sacar fotos ¿sí? Más de ser hermoso este mural gracias a Abril y Lautaro porque miren a quién está dedicado. A los vecinos. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y ahí está como el helado. Para quienes no lo sabían, nosotros somos veganos y para mí, yo lo que más extraño es el helado. Para mí no hay tipo helado vegano como el helado común. Así que si alguien quiere venir a Ushuaia y ponerse una heladería vegana, me parece... Un muy buen point y nos haría muy felices además. <risa> me hizo muy triste ver el cucurucho tirado en el piso y el helado. Yo soy de comer el cucurucho. Nico, a veces sí a veces pero porque no me gusta el helado así como tradicional, soy más del helado industrializado. Ponele era más tipo del helado. Que el palito de en helado. No, no, no, eso, eso tipo eh, para Pero el palito bom helado es industrializado eh, también. Bueno, pero el que a mí me gusta es ese, tío. Y después el soft. Era oh. pan, Ese era, ese oh. era. El otro día vimos que fue en Uruguay que me mostraste una historia que ah, había. Soft, que soft vegano vegano. No, Increíble, no acuerdo, gente, ¿por qué no traen eso, Yo no, no, no traen eso? Yo no haría acá? Acá no hay helado vegano en heladerías. No hay. Dicho sea de paso, estamos con ganas de hacer una sección en el canal también de comida como de lo que cocinamos, de lo que comemos, de la oferta gastronómica de acá. Así que si les gustaría ver contenido de ese estilo, también los comentarios. Me pregunto, ¿quién será lo suficientemente grande como para atajar en ese arco? gente está buenísimo hay bocha de artistas pintados muy bien pintados y toda esta parte yo no la había visto porque yo había visto la parte que está de aquel lado o sea miren todos los artistas que me había perdido porque nunca había pasado por este lado no no es increíble este mural capo rodrigo crespo hay varios murales del, del 2018 me parece que es este miren yo siempre veía esa parte del mural y me estaba perdiendo toda esa parte del mural El mural que vieron recién está hecho todo sobre la calle del Paseo de las Rosas Es un lugar clásico de Ushuaia donde todos todes veníamos cuando éramos chiques Y está zarpadísimo, está zarpadísimo Después vamos a buscar fotos de dron que la gente ha hecho y quién es el artista Porque realmente vale la pena, terrible pero terrible laburo Si nos habremos golpeado ahí Uff, si nos Andan habremos sacado la bici. mierda andando en bici, en roller, corriendo, jugando a la pelota. parte del centro de Ushuaia estuvimos viendo un montón de murales llegó hora de descansar un poquitito y buscar algo para comer tarea complicada principalmente porque como dijimos hoy temprano no hay muchas opciones gastronómicas para veganos en Ushuaia y encima es domingo o sea que está como el doble de complicado no conseguimos nada abierto Estamos en La Anónima buscando cosas para hacer nuestros propios sanguchitos Acabamos de salir de La Anónima, compramos para hacer unos sanguchitos increíbles ¿Se puede decir no lo que se vienen de esos sanguchitos? Yo creo que lo que vamos a comer va a ser incluso más rico que lo que podríamos haber comprado son las 4 y 20 de la tarde y es zarpado como la luz ya se puso horizontal Estamos empezando como a entrar al atardecer Cada vez atardece mucho más temprano Ahí es, hay un mural Es lo que venimos diciendo y ahí hay un mural así que vamos a hacer una foto de eso No sé de quién es ese auto pero lo amo Es precioso Precioso Oh, oh, oh. okay. eh. Muchos de los murales que filmamos hoy pertenecen a Lemush, que es el encuentro de muralistas Ushuaia. Hubo dos ediciones. La primera fue en el 2019, que fue internacional. Ahora, claramente, por cuestiones del COVID, es bastante más complicado. Y el segundo encuentro fue ahora en el 2021, hace poquito en el mes de marzo, y fue con todos artistas locales y un par de artistas nacionales. ¿Temática? La temática del primer encuentro estaba relacionado con la historia fueguina y con la cercanía que tenemos con la Antártida por eso muchos de los murales que firmamos hoy tenían cosas relacionadas con los pueblos originarios y el segundo que encuentro que fue el que se hizo hace poquito estaba relacionado con mujeres género y diversidad de ese se nos complica un poco más encontrar los murales porque a diferencia del primer encuentro no encontramos el listado de direcciones abajo vamos a dejar el listado de direcciones del primer encuentro y si llegamos a encontrar el del segundo en estos días lo ponemos también y si no quedará para la segunda edición de esta sección del canal Cortando la palta así es algo como Rambo. Como la versión low cost de Rambo y MacGyver Tremendo este almuerzo merienda. Recién terminamos de comer, quedamos de la panza. Estuvo... No sabemos cómo vamos a hacer el regreso a casa. Tenemos una linda media horita, 45 minutos de caminata, pero con la panza llena por ahí sea un poquito más. Igual quedan un par de murales para ver en la vuelta, así que... usted? <laughs> Terminado un montón, un damos buen por finalizado este video. ¿Cómo podemos llamar a esta sección? Cazando murales, ¿les parece? Volumen 1. Volumen 1. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros disfrutamos mucho de, del arte, de ver los murales, de ver las cositas que hace la gente acá. Y nos pareció que estaba súper copado poder compartirlo con ustedes también. Recuerden que si se suscriben, comparten, Ponen comentan. Gusta, nos siguen en las redes sociales. Nos ayudan un montón. Abajo en la descripción están los links de Mercado Pago Para todo aquel que quiera hacer una colaboración Si disfrutan del contenido Eso nos motiva un montón a seguir saliendo y etc sí, Y eres. nos vemos